Y con mucho amor, con mucho cariño, gracias por estar con nosotros en mi devocional diario. Y pues vamos a estar teniendo un tema tremendo, como dice mi esposa, ¿verdad? Bien importante, bien, bien nutritivo. Y pues ya hoy es 21 de abril. Hoy el tema del 21 de abril es Señor Soberano, mi refugio. Ah, yo espero que Dios bendiga tu vida con este salmo que es el 73. Y vamos a ir viendo 26, 27 y 28 de la Reina Valera de 1960 Y dice a la letra así En este 26 Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu Pero Dios Pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia eterna Él es mi herencia eterna Qué hermoso qué dice Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu Pero Dios fortalece mi corazón Y Él es mi herencia eterna Aquí el salmista está diciendo sus palabras preciosas que pueden ser tuyas y mías, y para todos aquellos que se atrevan a creer en Dios y en su palabra. Imagínate que esta sea nuestra herencia eterna, el estar en comunión y en contacto con Dios, a través de la oración y a través de la palabra. Esto es maravilloso, mi amado, es maravilloso, mi amada. Seamos así, obedientes a la voz de Dios, estando sujetos a su palabra y estando en comunión con Dios a través de la oración. ¿Qué nos dice el verso 27? ¿Perecerán los que se alejan de ti?, ¿Tú destruyes a los que te son infieles? Mira, por eso es importantísimo Mejor estar del lado del Señor Porque se me está diciendo Que van a perecer los que se alejan de Él Y que va a subir los que le son infieles Imagínate Y yo te pregunto Hablando humanamente y, y en los términos actuales ¿Cuánta gente ha perdido la vida Por andar en malos caminos? ¿Cuántos, cuántos y cuántas, verdad? Están en las cárceles Por andar haciendo cosas indebidas En la vida si nosotros, tú y yo y cualquiera, hacemos cosas indebidas delante de Dios y nos alejamos de Él y lo somos infieles, fíjate todos los que son hechiceros, que, que uh, están en las cartas, que andan con los horóscopos y que andan en, en tantas cosas, en brujerías y en tantas cosas por el estilo. Imagínate, son infieles, están alejados de Dios y pueden ser destruidos porque el Señor no quiere nada sucio allá en su gloria. Ni tú ni yo podríamos estar... Siendo sucios de nuestra vida De nuestra alma De nuestro corazón Por eso este es el momento De acercarnos al Señor Y estar en la cobertura perfecta Con Él A través de la palabra A través de la oración Y dejando que el Espíritu Santo de Dios Nos purifique siempre Vamos al verso 28 Para mí el bien es estar cerca de Dios Por supuesto Aquí dice el ministro No se equivocó y, y no lo está recordando Para mí el bien es estar cerca de Dios He hecho del Señor soberano mi refugio, cuando tú tomas al Señor soberano, al Dios todopoderoso, al Dios grande, al Dios fuerte, al Dios de todo poder, tu refugio, va a estar bien, no vas a tener ningún problema, va a estar en lugar seguro, va a estar en el refugio de Dios, y para qué vas a estar allí, pues para contar todas tus obras, cuánta gente, nomás imagínate, cuánta gente, Necesita de Dios en este momento Cuánta gente hay que no conoce verdaderamente de Dios Posiblemente tengan una religión Eso lo hemos dicho infinidad de veces Nosotros a través de los programas A través de los videos Pero una cosa es tener una religión Y otra cosa extremadamente diferente Es tener una relación con Dios A través de la palabra A través de la oración A través de la comunión con Dios Y también a través del estarnos cultivando En su palabra Es importante esto mi amada, mi amado, vamos a orar y llegamos del Señor nuestro refugio. Acompáñame un momento de oración y vamos a decirle al Señor que eso pueda ser también tu, tu oración. Yo lo quiero creer y vamos a hacerlo. Señor, Señor, usted es el soberano de, de mi refugio. No tengo a más a quién ir, Señor, con esta confianza y con esa seguridad para que mi vida esté siempre haciendo el bien. Y por eso quiero estar siempre cerca de usted, mi Dios. Y en este momento, Señor... Que estamos orando juntos, un momento, pero juntos. Bendiga a la persona que me está acompañando, Señor, en este momento. Y que él y ella o ella pueda recibir esa bendición que viene de, de parte suya, Padre Santo. Bendiciéndole, cuidándole, guardándole, apartándole de todo peligro y de todo mal. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe la bendición del Altísimo. Recibe la bendición y que nuestro Dios sea tu refugio. Gracias Padre Santo por su palabra, gracias Señor por estos momentos de oración y gracias Padre Santo por bendecirnos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones para ti que me estás acompañando. Ahora nada más comparte este material y bendiciones.